Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video Hoy les voy a enseñar a cómo hacer un una intro en Gacha Life Tienen que tener Gacha Life o Gacha Club KineMaster, Movizen OX Recorder y Pixel Lab Nomás se puede hacer en Android Lo primero que hay que hacer es ir al Gacha Life o Y ponerle ahí ponerle en zoom no, hay que ponerle unos unos posts y ton, ponerle así y tomarle foto con el móvil ¿sí? justo acá Esto ahí, ¿sí? ahí bueno yo ya hice eso es que vamos a salir ahora vamos a pixel up vamos a hacia sí, que tú ¿Qué? mi mamá no me molestes. bueno ahora vamos a también hay que tener un background eraser. Vamos al background eraser.